se da cuenta de cosas, o cuando una gente empieza a tener disconfort con el mundo en el que vive en el momento que eso pasa, la gente empieza a requerir un tipo particular de ayuda y ahí aparece el coaching, sin embargo yo después como de 14 años a 18, 19 años haciendo coaching, les digo que a mí el tema del coaching individual ya me aburre un poco ¿Okay? ¿y por qué me aburre un poco? porque en realidad los desafíos son mucho más amplios que simplemente el cambio del individuo. Lo que estamos nosotros confrontando es la necesidad de cambios no individuales, sino de cambio colectivo. Y ahí, ahí es el coaching empieza a, a seguir viajando. Carmen. Punto 7. uno pueda lograr mayor entendimiento, que uno pueda lograr mayor responsabilidad, so that